Algunos tips para viajar en bus por Colombia. Primero, llevar suficiente abrigo porque el frío, aunque vayan ustedes a Cartagena, puede ser polar. Segundo, prepararse para una rumba brutal toda la noche. Venga que si le puede bajar a eso. Tercero, como en nuestro país hay muchas montañas, ustedes saben que hay muchas curvas, así que hay que estar preparados. Mija, que si sí se toma el mareol. Ay, yo no voy a tomarme eso.